¡Misión! start. El agua tiene tres fases La gaseosa La líquida Y la sólida Estamos hablando de que se vuelve sólido Cuando no recibe ningún tipo de calor Y estamos diciendo Que no tiene nada Nada Es Literalmente un cubo de hielo. ¡Ah! Chicos miran, aquí me chiquita. sobre este día de la mujer es reprimiente. Es confuso, ¿verdad? Sin embargo, sabes perfectamente cuando estás mal. Todo en tu cuerpo, física y mentalmente te lo hace saber. Te notas, el ojo, con pensamientos panalistas. Oh no Estupendo ¿Quien tori. <muchas> <muchas> Cabrones, porque en serio esto me costó mucho tiempo, mucho, dos semanas dibujando, dos semanas.